Muy bien, buenos días con todas uh, las autoridades, representantes de los diferentes sectores e instituciones y quienes nos siguen en la transmisión a través de la sala Zoom y las redes sociales del CONCITEC en representación de nuestras instituciones. Sí. Les damos la bienvenida al tercer día de la Semana de la Innovación y a esta segunda plenaria de la jornada. Una, una plenaria titulada... Plenaria Regional, Gobierno Regional del Cusco, Agencia Regional de Desarrollo Económico como motor para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento regional. Sin duda, el trabajo colaborativo y organizado entre los diferentes actores del ecosistema de la innovación y el emprendimiento en el país es un factor relevante para... Impulsar la competitividad de economías como la peruana, en especial de regiones que se encuentran limitadas por el alcance de sus competencias, la dependencia del gobierno central, el acceso a financiamiento y tecnología, entre otros factores que pueden socavar pues precisamente esta ruta. Es importante en este sentido fortalecer los ecosistemas regionales que contribuirán a que el Perú tenga mejores capacidades para enfrentar los desafíos económicos y sociales en una realidad cada vez más cambiante. Venimos saliendo de dos años de eh, pandemia y ahora enfrentando una nueva crisis por una serie de factores exógenos como son la, eh, lo, los conflictos en la región de ucrania y una serie de crisis eh, gatilladas por eh, la, las economías de grandes eh, naciones entonces sin duda eh, el escenario para el perú es eh, complejo y la innovación es una llave para abrir las puertas hacia las oportunidades que también pueden